Bueno, hoy tenemos la misión épica de materializar este video para que personas que estén en esa o que no estén en esa y quieran estar en esa, se pongan, se pongan en esa. Acá tenemos baterías y memoria. al pequeño, El 32, que... que ya no es tan pequeño. escúchame ¿Cómo va por acá? nervioso sí. Recién, recién. recién. Vamos a estar todo Estamos acá por empezar a filmar el videoclip, vamos a romperla, tema histórico. Tiene un hype de la p madre, mucha presión. <risa> estoy justo ahí arrancando a estar presionado así, de... así que hay que lidiar con eso y romperla. <risa> Como que puede tirar la expo Uy. para abajo. No, se ve más o menos. Hollywood. ¿Más o menos qué? Nico Mirac, corta. Go, Contrataciones, alina. Asistente? Sí. Eh, Hazme sombra. Rápido. Ponte el codo. Ya, pará, pará, pará. Oh. Bien, Ya está, la viste, ya la viste. Ahí apareció. Oh, ¿no? Bueno, ahora sí, Ari. Subimos la, la pasito, el pasito, el pasito. El pasito, el pasito, el pasito. El pasito. Dame más, sí, dame más. <risa> charlen, charlen bien los dos que tengan la charla real. Ah, no los bolsillos, charla real bien, y que, que, que estén sonriendo, bien, felices. Aparte <risa> de loco, guacho, en esa palabra te parece. El juego este de las ramas. <risa> <risa> ¿Qué pasó ahí? Toda la coca en el. <risa> De closet sí, sí, sí, sí. de cena Sos, escucha, un... Un ¿qué albañil Un albañil sos? de la boca <risa> <risa> claro, Está buenísimo Dice, si grabamos de fuera También va a quedar buenísimo Corta ¿Aprobado? probado? <risa> ¿Qué opinas amiga de todo esto? ¿Ido? ¿Ido? ¿Experiencia Ida? Ida La Madafucking Jose es la encargada de... Todo lo que van a ver ustedes de resumen de cómo se hizo este videoclip. Nari Altora también es artista. Así que estamos acá, ready. Ella se está encargando de la música. Acá tenemos el albañil. El sol, yo tenía... el sol te va a el sol. Y que esto me vuelve loco y paga la tensión una factura descubrí que me encanta. Estamos en el momento como um, oh, que sería recreativo de pausa Ah, mal uh, Estamos atrasados, ¿no es? Cansada eh, Sigamos, pero vamos, vamos, vamos. El Dale, contame todo de vos Quiero saber cómo estás con vosotros soy complicado, un pirate enfocado Y a veces tanto que pierdo el poco Obsesionado con mis sueños sí, No, no, no, no. Te, me he me heché. Por eso te dije no... Chao. No, Dame mi dicha bonita, un cabo. Y era un cabo. Hacia no, buena no, no, no. pregunta y también me entendé. Pongo no mano a ver... Nada, me recogí. No uh, Perdón, perdón Uy, qué no muy leído he Te agarro y te voy a Ey, Igual con efecto de cámara puedo hacer así A ver Ya muy intensa la jornada, se nos está yendo el suelo en la lagura. Estamos haciendo, dando el doble para que no, se haga. ¿eh? Ahora sí, sonrisa con comida en la boca. Eso, mirá la mano exageradamente. Dale, dale la mano que te va a Eso. Rapeo Snorri y rapeo Gimbal. pensé es tipo. Hay luz. Escúchame, ¿sí? uh. ¿no me entro bien el bolsillo? ¿Asabes? ¿Ven a que dar la Yendo para allá. Bueno, corriendo, digo. Voy a ir yendo para allá. ¿O puedo agarrar la cortada por acá? Entonces van a preguntar ¿Cómo carajo hizo esta toma? Madein, Santa Fe, guacho Nico, Mirac, Auper No sé si no a pero... <ríe> O sabe, sí. Dale oh. Más cerca ¡Vamos! Lo tenemos. Terminamos el rodaje, papá, papá. Felicitaciones. Vení, Nico, Nico. Uh, Comiendo uh, una factura de curi que me encanta. Parece cebado, pero es que es verdad. No sé si es el tiempo que pasa encerrado. ¿Qué pasa tu carita? Me tienes enamorado. ¿Dónde el primer momento?